Método Wake up Institucional para operar los mercados financieros de manera efectiva Y bueno, lo vamos a dividir en tres etapas, tres etapas del mercado En donde el mercado realiza tres etapas La primera es donde realiza la manipulación del precio que también le llaman lateralización y luego el, la segunda etapa es donde el precio realiza su impulso. Y luego la primera etapa es cuando el mercado realiza este retroceso. Obviamente tenemos que entender que en el método Wake Off también se realiza el impulso y el retroceso mayor. Y dentro de ese impulso mayor es donde logramos aquí, dentro de este impulso mayor, entonces logramos entender o donde logramos observar que hay tendencias menores, tendencias tendencias en temporalidad menor listo dentro de este impulso mayor entonces entendiendo esto en la tercera etapa es un proceso que realiza para hacer la continuación de la tendencia al alza después de haber tocado este precio mínimo de aquí también recomiendo de manera precisa además de siempre poner en práctica todo lo que aprendes poner esta ema exponencial de 14 periodos esa viene de por sí en el meta trader de manera estándar Entonces, entendiendo esto puedo entender y comprender en qué etapa de mercado me encuentro Aquí entonces podemos ver cómo el precio ha lateralizado Déjame mostrarte muy bien esto es Forex, acá estamos viendo el Euro Out. eso funciona para cualquier mercado financiero, no importa el que operes, criptomonedas, índices sintéticos, sea lo que seas, es la misma estrategia porque estamos siguiendo a los institucionales. Entonces el mercado realiza un proceso de manipulación demasiado drástico, donde engaña fuertemente al alza, realizando hasta una mecha de que, de que si yo voy y lo mido en pips, son 189 pips, o sea, un engaño súper fuerte. No importa, siempre hay que mirar las temporalidades mayores para entender. Sí, o sea, si yo vengo aquí, mira, simplemente aquí es donde está dibujando. Aquí, mira, aquí. Ese, fíjate en la acción misma del precio a nivel fractal institucional. Donde también voy a dibujar esta zona de aquí. Mira cómo es de bonito, de manera visual rápida, encontramos los puntos gracias a que tenemos una buena plantilla que nos dice dónde están esos puntos de liquidez. Ya teniendo la acción del mercado y entendiendo la etapa en la que se encuentra con el método Wake Off, podemos entender que también está haciendo un impulso y retroceso, impulso y retroceso y que se está apoyando en esta zona de aquí, en un piso se está convirtiendo en un techo que anteriormente era un piso ya después de haber salido de esta zona de aquí, sí se cumple esto de techos y pisos pero se cumple si tú te das cuenta, yo no estoy viniendo aquí y la estoy marcando desde por aquí no, no, no, no, no, no, no, no, no. Esto ya pasó, esto ya se utilizó para hacer los movimientos previos del mercado ahí. Quizá estos vendedores sí se van a topar con estas próximas zonas de aquí. Mira que te lo estoy marcando aquí en mensual para que tú entiendas. Que si tú manejas unos buenos indicadores versátiles, una plantilla actualizada, una plantilla que te permita ver esos puntos de liquidez fuerte, que te permita ver en qué proceso de mercado te encuentras, no te vas a mamar entrar acá, entrar acá, entrar acá. Sino que vas a entender que esos son los engaños más grandes y vas a empezar a que el mercado ya empieza a definir su tendencia. En este caso está definiendo la nivel bajista. Entonces, podemos entender que esos procesos en el método Wake Off es que también existen procesos de manipulación. Manipulación del precio institucional. Obviamente, entre más agresivo sea, digamos, eh, Forex es mucho más agresivo, dependiendo también del par que usted opere. También tiene que ver ahí qué tan agresivo es el mercado y qué tan agresivo se está moviendo. Por ejemplo, aquí se está moviendo de manera muy agresiva. Aquí no se participa. Sí, aquí ya se está moviendo de manera mucho más bonita. Yo me acerco y se está moviendo en impulsos importantes. Impulso, impulso. Los impulsos importantes. Siempre es importante ver las temporalidades mayores. Te repito, es la fuerza mayor ahí es donde está los institucionales. Entonces tenemos, por ejemplo, aquí voy a ir más semanal, quiero mostrar que digamos esta solo esta vela semanal de una semana que es la semana en la que usted y yo operamos si somos day traders o scalpers, son 357 pips para trabajar en solo una semana, son tres semanas cayendo, entonces serían para trabajar 1400 pips a la baja en temporalidades menores. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? ¿Entiendes por qué es tan importante tener este indicador de fractales o por lo menos no estar buscando los patrones que te venden, que acá el el patrón alpinito y que acá este es el el patrón del engaño super engaño de gran liquidez de yo no sé qué vergas y aquí es el patrón de consolidación institucional de liquidez superman doble piso triple techo yo qué sé no son ritmos del mercado que cambian porque son fractales que Crea el mercado y esos fractales son los altos y bajos que crea, pero cambia ritmo en cada fractal. Cada fractal es distinto, es, de, es decir, que el patrón, los patrones no existen. Esto también va para aquí el método wake Wyckoff. No existen los patrones, existe la acción misma del mercado y el ritmo mismo del mercado. ¿Listo? Por eso es tan... Complejo entender el mercado porque se están distrayendo con patrones que no existen en vez de comprender que a veces el mercado tiene un ritmo con un desorden increíble de consolidación donde manipula las emociones de los traders minoristas para que entren y pierdan y entren y pierdan y entren y pierdan y cuando se den cuenta ya quemaron toda la cuenta. Y no entran en su liberación. ¿Listo? Esto mismo lo puedes repetir en temporalidades menores. Ya esa es tu tarea. Euro out. Puedes mirar la fecha al que lo estamos analizando previamente. A mí siempre me gusta hacer videos donde ustedes puedan ver una oportunidad de negocio importante. Entonces podemos ver aquí antes de mostrarles impulso, retroceso, impulso. Entonces cómo aquí vas a hacer para operar ese impulso. Que lo puedes ver haciendo un backtesting del impulso anterior de este de aquí. Este de aquí. Para entender cómo podría ser este impulso de aquí. Entonces, esa es tu tarea. Porque si no lo pones en práctica, pues no funciona. ¿De qué te sirve estar viendo aquí estar viendo allá y estar viendo aquí y estar viendo allá? Si al final no estás poniendo en práctica y no estás siguiendo tu ritmo de aprendizaje. Por eso es tan importante auditar tu cuenta pasar por el proceso de auditoría en una cuenta demo, pasar por el proceso para que no generes esas frustraciones y sepas a lo que te estás enfrentando verdaderamente. Recuerda que acá hablamos de la acción del precio institucional fractal verdadera del mercado. No olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones, darle un me gusta y si quieres obtener más información, ahí abajo te dejo en la cajita de descripción todo lo que necesitas, también nuestra comunidad. Listo, un abrazo y nos vemos próximamente, traders.